El general preguntó la hora y una se acercó rápido a musitar. La que usted quiera, señor presidente. Guillermo Cabrera Infante, vista del amanecer en el trópico.